Bueno, pues los Laika Members me pusieron una misión y es buscarle hogar a todos estos perritos. Se les va a preguntar uno por uno, no sé qué van a hacer, pero se los llevan todos o se los llevan todos. Chai es una loca, por eso esto toca de verla así con los dos y es muy tierna y muy juguetona. Chai! Mira, es lo mejor jugar así con estos cachorritos. Los van a llenar de amor la casa. Y les van a dar muchos motivos para salir todos los días a pasear, a caminar, a conocer lugares nuevos, a jugar. ¡Ah!